Estuvimos recibiendo a la Comisión de, de Locutores de San Salvador, bueno, entregando la ordenanza, ¿no?, 7184 por el Día del Locutor, que ahora se acerca el, el 3 de julio. Así que, bueno, vamos a estar homenajeando a los locutores, ya el, le dijo su presidente, ¿no?, Javier Godena, eh, cómo va a ser la organización de este, de este gran evento, porque el premio de... De las voces de San Salvador, de San Salvador, Hugo Delgado, este, ya que ha sido un locutor del de primer locutor ¿no? nacional de San Salvador de Jujuy. Estamos en el Consejo Deliberante recibiendo la minuta de esta ordenanza por la cual se ha instaurado ya desde el año pasado, pero ahora ya con, con la fuerza que tiene esta ordenanza, la, el día del locutor eh, va a tener un premio en el cual esa, esa jornada estamos intentando de que así se ocurra eh, se entregue este premio Hugo Delgado que fue una idea primero como Voces de San Salvador de la concejal María Galán y después nosotros hemos sumado únicamente el nombre de de, de Hugo Delgado como referente de todos nosotros y eh, fundamentalmente por haber sido el primer locutor nacional de Jujuy lo estábamos hablando recién Estimamos que vamos a armar una pequeña comisión en la cual surgirán los nombres de un locutor que ya tenga muchos años en los medios, un joven que esté haciendo sus primeros pasos y que se esté destacando y, lógicamente, una mujer, fundamentalmente, que es lo que nosotros queríamos. Como en todos lados, es bastante complicado, ¿no? sobre todo en los medios, en los medios habilitados, que muchas veces no no incorporan a, a quienes poseen el título, pero eh, nosotros apuntamos fundamentalmente y básicamente a que el hombre del micrófono pueda desarrollar sus actividades en, en los medios, habilitados o no, pero que tengan eh, el reconocimiento no solamente laboral, sino también para el sustento diario.